Estamos en el vivero de la estación experimental. En esta es la zona de embolsado y estamos al frente de la zona de sustratos y estamos al frente, igualmente, de la zona de producción de abonos orgánicos. Este es el inicio para la producción. En nuestra meta que ya estamos en cerca del 90% de 400.000 plántulas de especies maderables, especies brutales y de palmas amazónicas dentro del marco de la del Departamento del Gobierno. Ya estamos en la zona de crecimiento de nuestra estación experimental El trueno de nuestro vivero. Como hemos hablado, aquí estamos produciendo 400.000 plántulas de especies importantes de la región. Tenemos en este gran lote de achapos, hay algarro, hay cuyubí, hay una especie que llamamos amarillo, está la barco, está lo cobo. De estos 400 mil, como lo hemos hablado, llevamos a 485 hectáreas de 104 fincas de productores donde vamos a establecer nuestros sistemas productivos sostenibles. Esto es con recursos dentro del marco del gobierno colombiano del Ministerio del Medio Ambiente, ejecutado por el Instituto Sinchi, para la reactivación económica y para la recuperación y restauración de nuestros ecosistemas amazónicos. Esta, esta estrategia hace parte de nuestro gran propósito de sistemas productivos sostenibles y de nuestra gran visión de un paisaje sostenible en la Amazonía colombiana. En esta parte de nuestro vivero de la estación experimental del trueno, donde estamos produciendo a las 400.000 plántulas que van a ir a sistemas productivos en la región norte amazónica, estamos en la, en la zona donde ya tenemos el material listo para embarcar en nuestras canastillas que van a, a los vehículos que van a ir a cada una de las fincas. Cada una de las fincas está sembrando mínimo 3 hectáreas, algunos están sembrando 6, 7 hectáreas y en promedio es, es, estamos hablando de 6 hectáreas. Esta es la producción, este es el material que va a ir a las fincas de los productores y está empacado en estas unidades para permitir su buen manejo. Este, estas especies que tenemos aquí son del producto de la investigación del Instituto. Aquí vemos el algarrobo, el, el achapo, el cañavístola, el cachicamo, tenemos el ocobo roble, tenemos la el, el, el especie de milpo que, que tenemos en producción. Esa es nuestra actual producción de las 400.000 mil que tenemos dentro del marco de la Sembratón.